hace 20 años que nos conocimos. Nuestros caminos se cruzaron en un campamento de verano cuando las preocupaciones no existían, cuando las cajas de cartón eran castillos o naves espaciales y una palabra inventada significaba un ataque de risa. El campamento terminó el 31 de agosto, pero nosotros decidimos que no se acabara nunca. ¡Corre el reino animal! ¡Ignacio, el rey del espacio! ¡Ramón, el que corre un montón! Nos separamos con la firme promesa de reencontrarnos cada año el mismo día y en el mismo lugar. Coral es muy dulce, adora a los animales, sin distinción. Puede hablar durante horas, de hecho no sé si para en algún momento a coger aire o respira por branquias. También sabe aconsejar, siempre acierta. Ignacio y yo creemos que si viniera una raza extraterrestre a conquistar la tierra y se topan con ella, se irían con tal de no escucharla. Ignacio es muy inteligente, es impulsivo y le encanta disfrazarse en cualquier momento. Probablemente sepa detener el tiempo en cada abrazo. Es experto en viajar por el mundo haciendo autostop. Coral y yo creemos que si hubiera una invasión alienígena, él levantaría el pulgar y aprovecharía la ocasión para hacer turismo interplanetario. A mí ya me conocéis, adoro los paseos por la montaña, me gusta jugar al billar, intento disfrutar el momento y me encanta comer, mucho, muchísimo. Coral e Ignacio creen que si los extraterrestres llegasen a la Tierra me los comería. Y fin del problema. Hace casi seis meses Coral se fue a vivir a Nueva York e Ignacio está estudiando en Londres. No sé nada de ellos, más que por Facebook aquí y tenía que compartir esto con vosotros porque es que es increíble. Eso de ahí es de Central Park y el hostel está por allí. Y mi trabajo por allí, al otro lado. Bueno familia, que espero que os guste. Mañana vuelve a ser 31 de agosto, pero no será lo mismo. Ni siquiera sé si se acordarán. Ni siquiera serán las 6 de la tarde para los tres en el mismo momento. El rey del espacio. Ramón, el que corre un montón. Hoy vuelve a ser 31 de agosto. Hoy ha sido diferente y a la vez no ha cambiado nada. Hoy hace 20 años que nos conocimos y este año también han estado aquí.